Buen día, somos el Grupo de Investigación del Laboratorio de Materiales y Sistemas Estructurales de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México y los autores agradecemos a la revista Ciencia ErgoZoom por la publicación del artículo Influencia de la arena en la resistencia mecánica del mortero, empleando diferentes marcas de cemento, el cual se encuentra en el volumen 29, número 1. Ante los retos ambientales actuales, existe una búsqueda de mejorar el uso de cemento y morteros por el impacto ambiental que provocan. El mortero es el material más usado en el sector de la construcción, en parte gracias a los agregados que aportan a este recurso una relación costo-eficiencia, entre otras propiedades que lo hacen accesible y de fácil aplicación. Por ello, el consumo de cemento en México es significativo y existen diferentes marcas disponibles en las diferentes regiones del país para su comercialización. Así también, esta investigación plantea el estudio en arenas regionales que pueden modificar las mezclas en función del tipo de arena utilizada, el objetivo de este artículo es determinar si las diferentes marcas de cemento en conjunto con las arenas obtienen igual el comportamiento mecánico a los 28 días de endurecimiento. Para este trabajo se emplearon cinco diferentes marcas de cemento Portland tipo 2 con clasificación 30R comercializadas en el centro del país y se seleccionaron tres diferentes arenas, arena caliza, arena de río y arena azul. La granulometría de las arenas se obtuvo conforme a la norma ASTM C33 y para las mezclas se utilizó agua libre de impurezas como lo establece la norma mexicana C12211 y la dosificación de los materiales fue por peso como lo establece la norma ASTM C109. Las tres arenas estudiadas tienen diferente porcentaje en los tamaños de partícula. Pero al cumplir con la curva granulométrica y usadas en mezclas de mortero con adecuada relación agua-cemento, compondrán una estructura con propiedades mecánicas adecuadas. Las arenas llegan a afectar la resistencia de las mezclas. Es importante observar la diferencia de rendimiento que existe entre las cinco marcas evaluadas en igualdad de circunstancias, lo cual implica que los cementos no contienen los mismos componentes y que en la búsqueda de optimizar el material se ha diversificado su comportamiento. Le agradecemos la lectura y divulgación del presente artículo.